Y les voy a... Ayer en Canal 7 mostraban la gente con unos letreros que decía Camacho raza maldita. Eso no lo dicen ellos. Es más, exacerban el asunto y les voy a contar una historia. Don Luis Fernando Camacho, es hijo de don José Luis Camacho, cruceño, Portachueleño, que es hijo de un colla de apellido Camacho y es nieto, o sea, José Lu, eh, Luis Fernando Camacho es nieto de don Eliodoro Camacho Militar que fue presidente de Bolivia un político importante de Bolivia del partido liberal un héroe de la guerra del pacífico parte del equipo que se sumó a Tacna Participó en el, el levantamiento de Linares y lo hicieron militar por nada más que por, por la fuerza que tenía. Entonces, no se preocupan siquiera por saber que este raza maldita, este raza maldita, es descendiente de Colla. Paseño de nacimiento o criado en Cochabamba. O Cochabambino de nacimiento y criado en... a ver... Paseño de nacimiento y criado en Cochabamba. O sea, este maldito... Es cierto, ya tiene tres generaciones acá. Pero este maldito... Es... Ahorita vamos a buscar... A Eliodoro Camacho. Eliodoro Camacho, presidente de Bolivia, efectivamente... Fue uno de los jefes bolivianos que denunció la traición de Daza y se dirigió a Tacna en el levantamiento militar, que lo depuso como presidente de Bolivia. Más tarde jugó un papel clave en la Convención Constitucional de 1880. Fundó el Partido Liberal de Bolivia, del cual fue presidente del 83 hasta el 94 del siglo XIX, siendo candidato presidencial por tres veces consecutivas. La avenida Camacho lleva su nombre. Una provincia paseña lleva su nombre. ¡Este es raza maldita! ¡Raza maldita! Miren, ¿de dónde es? ¡Claro! ¿Ustedes creen que se van a preocupar los imbéciles de estar buscando? No, Valverde lo hace. Y lo confirma porque le llama y les pregunta a algunos parientes cercanos de ellos. Dime una cosa, ¿este era tu, tu antepasado? Sí. Así que héroe de la patria, sí. Pero es maldito. ¿Cómo será el maldito Eliodoro Camacho que tiene un bisnieto que es presidente del Comité por Santa Cruz? ¡Claro! ¡Una raza maldita! Y que me desmientan. ¡Claro! Hay que ser maldito para venir a ser hijos de Santa Cruz. Y para formar familia en Santa Cruz. No importa en qué número de generación, no, son malditos. El colla maldito vino a dejar, vino a, a, a procrear hijos que a la larga se vinieron para acá, terminaron por Portachuelo y puta que hay que ser maldito para hacer hijos aquí. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser mis nietos cruceños? Puta, si son malditos los cruceños, ¿no es cierto, señores del alto? Se dan cuenta el nivel de ignorancia que tienen los brutos, eso. Hay que ser maldito, puta mierda, que hay que ser maldito. Maldito. Ah, pero es que era del Partido Liberal, neoliberal, ¿no ves? Claro, ahí está la explicación de los malditos. Son